Una vez más Llegó la cumbre del tilín Un Grupo, unión Uy, no más Sí, cabrón Eso tilín, baila tilín Wow tilín A la pista Baile baila Tili, guau wow, Tili, a la cama Tili Baila bonito Tili Así menos. Eso, Tilín, baila Tilín Wow, Tilín, a la pista Tilín Eso, Tilín, baila Tilín Wow, Tilín, a la pista Tilín y el saludo hasta la Sierra Norte de Oaxaca ¡Gracias! Sí.